Nosotros, el que fem a la Fundación Civio, yo, yo, voy a presentarme una amiga porque en su porque sabemos, que una amiga que es el que FEMA también, el que FEMA es una vida complementaria, o el que FADABI, que hace info e está en la bolsa de porque es que la información, mucha información, porque més más de la que es pública, que es prácticamente nula. Nosotros, el que FEMA, a mí de intentar colaborar con ellas porque, para reclamar esa información y para sostener tu derecho a saber, el que FEMA es intentar tratar la información que sí que es pública y hacerla comprensible y hacerla más accesible para los ciudadanos, para que la puedan entender. Porque a veces, de ejemplo, el BOE, pero a veces la información que es arriba y que a veces se publicada en ley, no es comprensible, ni saben cómo se afecta, ni, ni saben traduirla al un lenguaje plané y a, a entender por, por qué es importante en los francés. Hoy voy a presentar Quien Manda, y ahora cambiaré al castellano porque yo si no, no soy capaz, Quien Manda es el último proyecto que hemos hecho en la Fundación, eh, luego lo explicaré con más detalle, porque primero quiero explicar el resto de proyectos para que me ubiquéis un poco. Y quien manda básicamente es... Quiere ser un mapa del poder documentado. No para criticar a priori que haya relaciones entre lo público y lo privado. Eh, no para criticarlo a priori, porque es evidente que tiene que haber relaciones entre lo público y lo privado. Pero sí para criticar la falta de transparencia en esas relaciones. Y lo que produce eso, que son... Cuando los ciudadanos no sabemos... Eh, con quién se reúne un diputado, un ministro a la hora de elaborar una ley si sí, cuando una empresa dona a un partido, qué empresa está donando a un partido como ha pasado con el caso de, de, de los papeles de Bárcenas y luego qué relación tiene con los contratos que se llevan como toda esa información no es pública es muy difícil saber cómo la relación entre lo público y lo privado a veces acaba en casos de corrupción es el tema del que hablamos un poco hoy entonces quien manda lo que quiere es tratar un poco esa parte entonces eh, el Sibio básicamente es una fundación sin ánimo de lucro somos un equipo pequeño, en realidad lo que intentamos hacer básicamente es periodismo de datos y también eh, campañas a favor de la transparencia. Voy a explicando un poco el tema del periodismo de datos porque en realidad es mi parte, yo soy la, la parte periodística del equipo, luego David que es el director es la parte de la informática y trabajar juntos permite llegar a puntos donde yo en mi trabajo tradicional como periodista no era capaz de llegar. Eh, nosotros hacemos proyectos de periodismo de datos porque creemos que es buen periodismo, igual que es buen periodismo, una buena crónica, o un buen reportaje, pero igual que no lo es eh, el periodismo de declaraciones, no sé si... Tengo la sensación de que estoy diciendo un número a voleo como cuando, cuando se contrata algo, se licita algo públicamente, se, siempre se valora, pues esto va a costar 500.000 euros, pues igual que eso, que se hace un poco así a ojímetro, yo voy a decir a ojímetro, que el 90% de los titulares de periódicos que hablan de temas políticos son declaraciones de unos respondiendo a declaraciones de otros, que luego responderán a declaraciones de otros. Pero ni siquiera sabemos si van a hacer algo, si no lo van a hacer, si lo han hecho, si la medida se ha aplicado y en qué nos afecta esa puñetera declaración. Entonces, eso es de lo que queremos huir. También muchas veces se utiliza esta clase, por ejemplo, cuando veis un titular del Gobierno prevé modificar la ley de lo que sea. Muchas veces se utiliza al periodista como instrumento de la política, como globo sonda, para valorar hasta qué punto eh, los ciudadanos ven mal la medida o la ven bien. O sea, al final, en muchas medidas, como el tema de las erasmus, por ejemplo, es un poco, no, pues los que no tengan marca general no van a tener erasmus. Ah, bueno, solo este año lo arreglo, el año que viene qué, o sea, al final es un poco, hasta cuánto se va a enfadar la gente con estas medidas, cuánto puedo ponerme los nerviosos, hasta aquí, hasta aquí más o menos me acepta. venga, pues entonces esto. Y a veces el periodista es, es un instrumento de estas políticas casi de, de, de prevención, o ¿no? de organización, de, de políticas públicas. Luego los tertulianos, que no hace falta que los explique mucho, pero me temo que son una pequeña plaga en el periodismo, sobre todo porque son mucho más baratos, es mucho más barato pedirle a alguien que opine que a alguien que haga un reportaje sobre datos y trabaje un tema. Entonces es mucho más barato y como las relaciones cada vez son más pequeñas, cada vez hay menos presupuesto y cada vez... Eh, Están intentando hacer menos con más y luego pedirnos que paguemos, además, para, para verlo. Pues la, la opinión está ganando mucho terreno en los últimos años en los, en los periódicos. En eso, Amparo Moreno seguro me puede corregir. No. <risa> y luego el periodismo de filtraciones. Estamos acostumbrados, cuando trabajamos en un periódico, a que publicamos ciertas cosas porque te las cuenta, sobre todo en la política, el partido de la oposición. O sea, el partido de la oposición está en el Congreso y es el que te cuenta. Y te filtra, no, porque mira, mira que han hecho estos, que han gastado tanto en no sé qué y tanto en no sé cuántos. Y tú dices, ¿y, ¿y tú cuánto gastaste en esto? No, esta parte no la publiques porque te estoy pasando el otro. Entonces al final las filtraciones siempre son interesadas. O sea, excepto cuando es un ciudadano que trabaja, normalmente funcionarios o ciudadanos que trabajan en organismos públicos, cuando alguien te filtra una información como periodista, te las filtra, porque tiene un interés en atacar al contrario o en ocultar sus propias asuridades, pero siempre tiene un interés. Entonces el hecho de trabajar con datos... Lo que permite es esquivar este tipo de problemas a priori y poder hacer otro tipo de proyectos, otro tipo de periodismo que no hacemos los periodistas solos al fin y que por primera vez hacemos caso y, no, y trabajamos en conjunto. De hecho, el director de la fundación no es periodista, es informático. O sea, de hecho, mi, mi jefe es el informático y yo estoy ahí a ver qué me dice. Entonces, eh, en sí lo que queremos hacer es intentar hacer proyectos descubriendo los datos públicos y sacando lo más interesante de ellos, pues combinando eso las labores del periodista clásico, con informáticos, con diseñadores que ayuden a visualizar y a entender son grandes cantidades de datos, que así puestas a corrompo pues, no lo dicen mucho, y en muchos casos estadísticos, documentalistas, y otro tipo de, de perfiles más técnicos. Entonces, vi que he enseñado antes dónde van mis impuestos, es lo primero que hicimos, de hecho lo hizo David solo en plan, he cogido los presupuestos generales del Estado, es un montón de cifras, voy a intentar mostrarlo. Eso es importante porque... Pues, nosotros, yo no, yo no sé, no soy consciente, cuando, los, cuando se presentan los presupuestos y llega la prensa y se dice, se gastan 100.000 millones más o menos en pensiones, yo, yo no sé valorar cuánto es eso. O sea, yo tengo una nómina de crítico, o sea, no soy capaz de llegar a esas cifras y valorar en cuánto se queda o en cuánto es. Entonces, el objetivo un poco era, era este en dónde van mis impuestos, mostrar una visión general que fuera más comprensible para los ciudadanos. Tenemos un problema, como decía Vicky antes, eh, en España se publica la ejecución del presupuesto, pero se publica con muy muy poco de desglose. Eso significa que yo sé si Defensa a final de año se ha gastado 3.000 millones más de lo presupuestado, que seguramente lo que pasa este año, ya van por 1.800, pero no sé en qué partes se han de enviado concretas porque no tiene el mismo desglose que el presupuesto. Entonces, claro, al final, como no tenemos esa información y no nos fijamos en eso, cuando ahora se están debatiendo los presupuestos en el Congreso y se habla de lo que se va a presupuestar, pero en 2014, a final de año, o en marzo, cuando ya se sabe, en marzo del año siguiente, en qué ha quedado ese gasto, no se comenta, no, no, no hay titulares de periódicos diciendo, pues en realidad se gastó no sé cuánto. O sea, de hecho, en 2012 el presupuesto de defensa creció. Y si tú buscas los titulares de periódico, cualquier titular de periódico sobre el gasto en defensa en 2012, dice que baja porque es el año consecutivo. Y en realidad lo que se gastó subió. Pero bueno, no me quiero enrollar con lo de la ejecución, que me enfado mucho. Luego tenemos tu derecho a saber, que es la web que hacemos para Access Info, la parte que a nosotros nos parece más importante, aparte de sobre todo que hay que reclamar mucho el derecho para, para ejercerlo, para que sean conscientes de que lo queremos ejercer y que, y que tenemos todo el derecho del mundo, la parte de, de que la pregunta, tanto la pregunta como la respuesta, sean públicas. Entonces, si una administración responde al ciudadano y le da unos datos concretos, cualquier persona puede acceder a esos datos. No tiene por qué volver a preguntar, eso también hace la administración más eficiente, no tiene por qué preguntar a 200 personas que pidan, por ejemplo… En una de las últimas peticiones que ha entrado, pregunta al Ministerio de, de Hacienda cuándo se ha gastado en el anuncio de loterías. Este anuncio de loterías tiene que ser de Rafael y Marta Sánchez, y no sé quién más y decir Entonces, un ciudadano ha preguntado, preguntó antes de ayer, preguntó cuánto ha cobrado Rafael por salir en ese anuncio. Porque tenemos derecho a saber eso también. Es verdad que, que la política de gasto no es lo más importante a la hora de, de, de ejercer una política transparente, pero es muy importante que a los ciudadanos les le, le levanta mucha curiosidad, porque yo todo en el bolsillo Pelado. Entonces, este ciudadano ha preguntado y otros 10 otros se han sumado a la petición para saber cuál es la respuesta. O sea, ahora mismo el Ministerio de Hacienda sabe que hay 15 personas por lo menos que le están preguntando sobre eso. Otra cosa es que como pasa la mayoría de veces, lo contestan. Es el problema. Luego hicimos España en llamas, eh, que, que básicamente lo que hicimos fue con todos los datos de los incendios forestales de los últimos 10 años, pasarlos a un mapa, hacer pequeños textos periodísticos y convertir esa información que tenía la administración pública y conseguimos gracias a una petición de información en Europa, porque aquí no nos hicieron caso. O sea, pedimos en Europa esta información y Europa llamó al ministerio y le dijo, oh, bonito, pásale los datos a los nenes. Entonces hicimos este mapa, hicimos pequeños artículos para analizar cómo habían evolucionado los incendios, qué zonas eran las que se quemaban más, también para ver un poco, pues, porque es un problema que cada año nos preocupa a todos, cada verano nos ponemos nerviosos porque se quema este bosque. Yo recuerdo muchísimo porque además trabajaba aquí el año de Horta de San Joan, que fue tremendo, que fue horroroso, que fue un incendio que nos afectó mucho a todos. Pero luego no hay ninguna política de estudio, de análisis y de investigación pública y profunda en el gobierno para analizar, los distintos gobiernos, para analizar si nos estamos equivocando en algo. Si resulta que se están produciendo muchos, muchos incendios en una zona porque no estamos cuidando esa zona, porque la vegetación es más... Ese tipo de cosas, esos datos no son públicos, entonces no podemos saber si, lo estamos, si el gobierno lo hace bien o mal a la hora de, de, de, de dirigir políticas de prevención de incendios. Y luego, eh, nosotros tenemos una pequeña obsesión, que es el, el, el BOE. Eh, cuando a mí me echaban a la calle en un ERE, yo trabajaba en el Mundo.es, y, y yo empecé a hacer este tipo de cosas porque me quedé en la calle, no podía dejar de trabajar, me dio un ataque de ansiedad extraño y dije, me voy a leer el BOE cada día y me voy a escribir un blog. Y así, así. Eh, yo tengo este blog que se llama El boe nuestro de cada día, que fue lo que me permitió no matar a gente por la calle cuando me quedé sin trabajo y que me hizo muy feliz. Entonces yo empecé a hacerlo hace un año y medio y gracias a este blog al final acabé en Sirio porque entendimos enseguida que era una... estábamos casi predestinados Entonces lo que yo hago es básicamente leerme cada mañana el BOE, por eso hoy he llegado un poco tarde y me he perdido un trozo de las intervenciones de esta mañana y sacar titulares básicos de periódicos, basados en algo concreto, que es algo que se ha publicado en el BOE, que significa que es vigente o que va a ser vigente en 10 días y que nos está afectando. O sea, no es lo que está prometiendo el Gobierno, no es lo que anuncia el viernes en Consejo de Ministros, no es, hemos hecho una ley que va a mejorar, no, no, es la ley que dice y en qué nos afecta. Entonces, yo empecé a hacer eso, eso hace un año y medio y aquí tengo, por ejemplo, titulares de indultos concretos. Yo había trabajado con algunos indultos que me había encontrado en el BOE, que se publican vía Real Decreto, y había tratado esos temas en concreto. Entonces, cuando llegué a Sirio, llegó David y me dijo, yo tengo todos los indultos desde el 96, y excelente se me pongo a llorar, porque yo había sacado los de un año a mano y estuve como tres días, ¿no? o sea, alguna no cosa. Por eso necesitamos informáticos. Entonces, ellos tenían esta base de datos, y entonces juntos, que fue el primer proyecto que hice con ellos, hicimos el indultómetro. Son todos los indultos que se han publicado en el BOE desde el 96, clasificados por tipo de delito, por, por comunidad autónoma, por año del delito, para saber también qué picos ha habido, qué, qué años ha habido más indultos, para saber, por ejemplo, que la media de indultos es de 1,64 al día, desde el 96. Cuando la ley de 1870, que se llama Ley Provisional del Indulto, dice que es una medida absolutamente excepcional y debería serlo porque así es como se recogen las legislaciones normales otra cosa es que creamos que tiene que existir esa figura o no yo creo personalmente que no, pero eso es una opinión personal y como no soy tertuliana, vamos a dejarlo ahí pero, eh, o sea, es una medida que a todas luces la primera conclusión que pudimos sacar con estos más de 10.000 indultos desde el 96 es que no es una medida excepcional, en absoluto excepcional y luego también analizamos en paralelo a todos esos datos y a todas esas visualizaciones, analizamos los casos más llamativos, el caso de SAES, el caso de los Mosulio-Escuadra, fueron inductados dos veces, este tipo de casos, para poner un poco en contexto cómo funcionaba todo. Una de las conclusiones que sacamos, porque el Gobierno muchas veces, todos los gobiernos, el PP y PSOE, cuando se le echa el cara a un inducto concreto, siempre dice, ¿no? pero la mayoría de inductos son para delitos contra la salud pública, porque igual es demasiado estricto y hay gente, pues como el señor este gallego que decía, yo estuve habilitado delitos de hace 15 años, hago ayudo en, en organizaciones sociales, ¿cómo voy a la cárcel ahora? Todo el mundo dice, claro, tiene sentido el indulto. Bueno, pues en porcentaje, no en números globales, los indultos que más se conceden son a delitos de malversación, de delitos contra el medio ambiente, a delitos de funcionarios contra la libertad individual, que significa que te caen en la cárcel el tiempo que hay en les parezca y no las leyes. O sea, al final los indultos que más se conceden son la mayoría, o sea, los cuatro primeros son a delitos cometidos por el, el, los propios poderes públicos. O sea, se está indultando a sí mismo, o sea, una especie de, de conjura maligna claro. Este es el indultómetro. En Estados Unidos el problema que hay es que hay indultos presidenciales y indultos de gobernadores. Entonces, presidenciales Obama tienen muy pocos, pero no me recuerdo no recuerdo exactamente la cifra, pero son como 20 al día, o sea, 20 al año, o sea, muy poquitos, muy poquitos, pero los de los gobernadores se suman a eso son muchísimos más. O sea, que se usa de otra manera, yo tampoco creo que es la, la más adecuada, son indultos muy mediáticos, bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Entonces, eh, llego ya a Quien Manda, que es el último proyecto que, es el que os quería enseñar, porque creo que tiene que ver mucho con el tema que estamos hablando de transparencia y de corrupción, Básicamente lo que nosotros nos preguntábamos, y al final es, es lo que mueve todos los proyectos, es qué información no tenemos. No sabemos con quiénes se reúnen los políticos, no sabemos cómo tomar las decisiones, porque los informes y las agendas están excluidos de la ley de transparencia que se está aprobando ahora. O sea, vamos no, sí, sin saberlo, esta ley no nos va a solucionar este problema. Y nosotros queríamos saber, queríamos saber eso y queríamos, como siempre, con la poca información que sí tenemos disponible, que son algunas fotos de actos públicos a algunas, pues eso, el registro de quienes son consejeros de una empresa, quienes han sido nombrados secretarios generales o cualquier tipo de cargo público, pues intentar juntar todos estos datos y conseguir ver las relaciones entre lo público y lo privado para poder analizar si esas relaciones han influido en la toma de, de decisiones políticas. ya es cuando voy a poner el vídeo, y no se va a oír, o va a pasar algo horroroso, este? no. porque eh, aquí hay un ejemplo, un poco de, sobre todo al principio, no, es ¿A dónde Aquí ah, no, sí, le recibió de riguroso poder es lo lo que lo podéis me lo que Vale, dijo? que me en ¿Qué Voy a explicar una forma, un poco... De... Aquí, bueno, no, no, no, no. O sea, aquí lo que queríamos mostrar es que entre los poderes públicos hay una... No tengo tiempo, ¿no? Vale. Lo que queríamos mostrar ahí con ese vídeo, que, es, que si queréis está colgado en YouTube y en la página de Boteo, donde hemos hecho el crowdfunding, también en la página de Germán, ¿no? Lo que queríamos hacer con ese vídeo es mostrar que si todos... No sé si recordáis esa teoría de que todos estamos conectados como hay seis grados de separación de cualquier persona del mundo. Vale, pues tenemos una teoría que es que cuando hay más poder hay menos grados de separación. Entonces, en el vídeo mostramos como, los pues, Botín va la boda de la hija de Villarmil, porque es su padrino, y luego le el marquesado del rey, que, bueno, hay una combinación de factores que al final llevan a Bankia, que siempre es el núcleo de todos. O sea, todos están ahí, todos. El gobierno de Villarmil, el de Izquierda Unida de, de la Comunidad de Madrid, todos están en Bankia. Eh, entonces, lo que queremos contar en eso es, por ejemplo, si los cargos públicos que se nombran están preparados, porque lo que hacemos es documentar el currículum de cada personaje entonces, por ejemplo, César Miralles que es el nuevo director de Red.es, pues tenemos su currículum vemos que está muy vinculado con el ministro Soria pero lo que a mí me interesa de verdad, porque si el tío es súper amigo de Soria pero es un crack en lo suyo y va a gestionar súper bien eh, la, la cuestión pública, pues, pues oye, estupendo pues amigo de Soria, es una casualidad lo que queremos saber es si está preparado si su currículum le, le da le da plena confianza se le da capacidades como para dirigirle el punto esto, es un organismo muy importante de este país queremos saber quiénes van a dar reuniones cuando Rajoy o, o cuando más convoca a los empresarios más importantes, quiénes son los elegidos y por qué son esos y no otros y qué tipo de lobbies y de asociaciones de empresarios trabajan y se reúnen con los políticos aquí he traído a Trías hoy en pequeño homenaje porque eso es un acuerdo que firmó con María Garaña, que es, que es la la representante de Microsoft en España. Entonces, este tipo de acuerdos entre compañías como Microsoft, que en este caso es muy evidente, con el Ayuntamiento de Barcelona, con el Ministerio de Educación, para que los portátiles 2.0 de las escuelas sean, tengan todo Windows instalado, que es como probablemente lo que está pasando aquí. O sea, este tipo de acuerdos queremos conocerlos y queremos saber qué influencias ha habido en esa toma de esa decisión. Y luego sobre todo en fundaciones, que sabéis que otra cosa no, pero fundaciones civilio es una fundación pero, pero buena, una fundación. De la <risa> sabéis que hay un montón de fundaciones en este país y por ejemplo esta, esta es la de es una, una asociación de, de empresarios, este es Villarmil, que también es el rey del hombro patrono, el rey es presidente de honor en muchísimas fundaciones. Todo acabo ya. Todo, todo lo que contamos en quién manda, que es lo más importante, está documentado. O sea, si es un nombramiento oficial, hay un diario oficial de la Generalitat, hay un BOE, lo que sea. Si es un consejero de una empresa, hay un documento de la CNMV. todo está documentado y nunca usamos como fuente medios de comunicación. Porque los medios de comunicación nunca publican sus fuentes y no nos fiamos de ellos porque no podemos comprobarlo. Eh, eso es lo que sacamos de la CNMV, que es la parte automática. Esta es, por ejemplo, una página, es una página de Montoro. Es, es una de las más divertidas. Si os ponéis a tocar y pinchar, veis que el que era subsecretario de Estado ahora tiene una empresa de asesoría y es consejero de la y entonces hay pues, estupendos que no puedo detallar porque no tengo tiempo. Y luego tenemos una parte de fotos, que es el fotomandón, que lo que hacemos es coger fotos de actos públicos y etiquetar a los personajes como por Facebook. Sobre todo porque hay reuniones y a mí, a mí me llamaba mucho la atención las inauguraciones de fomento, sobre todo. allá o sea, no se inaugura nada porque no hay dinero, pero cuando se inauguraban cosas. ¿Quién está en la segunda fila? Porque la primera fila ves al ministro o al presidente de la comunidad autónoma o al, o al encargado de las obras. Y la segunda fila, quién hay? entonces hay. a mí me interesaba mucho ver eso, ver en este tipo de reuniones a las que va el príncipe quién está ahí, quiénes son y cuál es su trayectoria y por qué si se reúnen y por qué otros no y sobre todo para ver quiénes se repiten todo el rato en todas las fotos todo el rato o sea, yo solo digo que el rojo de botín se ve a kilómetros todo el rato y todo esto lo hacemos porque en paralelo queremos reclamar y esto lo vamos a hacer junto con, con Access Info porque ya son las, las expertas en, nosotros somos los expertos en, en hacer cosas entendibles con datos públicos y ya son las expertas en reclamar que haya más datos públicos para que hagamos un bajo entonces, estamos pidiendo que, haya, que las agendas de los altos públicos sean detalladas y completas las agendas de trabajo. Estamos pidiendo ya a los partidos que ellos sean los primeros en enseñar sus agendas porque es mucho más fácil que, que reclamar una legislación que, lo, que la vamos a pedir, pero que, que es mucho más lento que cambie la ley para esto. Y que haya registros de entrada. O sea, a mí no, no me parece recibo que no sepamos quién entra a la memoria, quién entra al Congreso, quién se reúne con los ministros. O sea, quién va al Ministerio de Industria y se reúne con Soria. Quiero saber su nombre, quiero saber quién es. Y esto va vinculado al registro de lobbies. O sea, hay gente que está trabajando, eh, está ejerciendo lobby, que, que, es una, que es una cosa estupenda y maravillosa y que está en todos los países. Y que el lobby no es el demonio, por Dios. O sea, el lobby está bien cuando todos sabemos quién está haciendo lobby. Cuando todos sabemos qué empresa de lobby va a reunirse con un ministro y a qué empresa está representando. Entonces, es estupendo desde sus opiniones, pero necesitamos saber quiénes son y... Porque se reúnen con el ministro y si esas, esas reuniones afectan a su toma de decisiones. Y este es el final, y es simplemente que todo, o sea, cuando la Joy dijo, dijo en el Congreso que él se reunía en secreto con más cuando le diera la gana, pues es una de las razones que nos llevaron a, a hacer quien manda. Perdón ¿eh? por retrasarme.